los recursos naturales que están en el subsuelo, con todas las garantías científicas de que no hay contaminación en el ambiente. Yo le quiero pedir a toda la comunidad de Uncomfue que nos acompañen que haremos el debate, porque lo necesitamos para seguir creciendo y lo necesitamos para que fuente de trabajo que vino.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 parte final del programa eh, le metimos hoy muy rápido porque el documental dura más o menos 25 minutos este registro que hicieron los compañeros de Obsur y que nosotros tuvimos la posibilidad de colaborar, vamos a tener mucho más material, incluso también vinculado a Allen y a la contaminación eh, que siguen bancando las familias este, y que IPF ahí demuestra una vez más que se comporta con una multinacional, como completamente una multinacional, nada de nacional y popular. De hecho recordemos que IPF no es estatal, lamentablemente la mitad sigue en manos privadas. Nos despedimos rápidamente hasta el martes que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Quiero agradecerle muchísimo a nuestros amigos de Yo No Fui, el programa estrella de la radio Universidad Calf en el 103.7 que todos los lunes y los viernes nos acompañan y también difunden nuestros contenidos. Muchas gracias a Meteoro, este, un gran amigo de nuestro espacio, un hermano de todos los que estamos en Cartago y también al Bomba, que nos acompaña cada vez que puede. Siendo 3.7 todos los días, de lunes a viernes, en esa sintonía yo no fui con la conducción de Santiago Meteoro Vega. Nosotros hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago. Ahora sí.